Dari, ¿cuánto se debe invertir para poder crear un negocio online? Y te digo desde ya, si te lo estás planteando en tu cabeza, que con cero euros también puedes crear tu negocio online. Y lo vas a ver, te voy a dar hoy casos y ejemplos prácticos para que puedas entenderlo. Pero recuerda cuando hablábamos de los dos conceptos que existen a la hora de crear un negocio online, concretamente a través de los lanzamientos. Por un lado teníamos la figura del coproductor o lanzador y por otro lado la del experto. Brevemente, experto es la persona que tiene una habilidad, que posee un conocimiento sobre un tema determinado. ¿Qué tema? El que sea. Tengo alumnos de psicología que han facturado múltiples cifras. De desarrollo personal que ha facturado múltiples cifras. Y cuando hablo de múltiples cifras, no me refiero a 100 ni 200. Euros. De la tecnología, del arte, de macramé, de espiritualidad, de marketing digital, de finanzas, absolutamente de todo. Alguien que posee un conocimiento sobre un tema concreto y da igual que no haya una carrera universitaria detrás que lo avale, porque tienes el caso de Daniela y Luis que facturaron más de 31.000 euros enseñan a otras personas a cómo pintar pizarras. ¿se puede ser más loco que eso? Tan, tan, tan, tan, a enseñar a otras personas a cómo pintar pizarra y con rotulador ¿no te parece loco? y con rotulador 31.000 euros. Por eso digo que absolutamente de todo se puede hacer un lanzamiento. Entonces, experto, persona que posee el conocimiento sobre un tema en concreto. Y el coproductor es persona que tiene la habilidad de hacer lanzamiento. Entonces, coproductor lo que hace es buscar expertos para poder lanzar. Y una vez que se logre la facturación completa, de ahí extrae un porcentaje. ¿Qué es lo bueno? Que este coproductor no tiene que aparecer en cámaras, no tiene que invertir en publicidad. Simplemente pone la habilidad, está detrás dirigiendo el contarro. Entonces, para ir al grano, ¿cuánto se debe invertir para poder crear un negocio online? Puedes empezar a hacerlo desde cero. ¿Por qué? Y aquí va algo que te va a interesar, porque existe la figura del, copro, del coproductor, persona que posee la habilidad de hacer lanzamientos, como es el caso de David. ¿Qué hizo David? David, chico 25 años, mientras trabajaba por cuenta ajena, quería crear su negocio online. Entonces entró a la primera edición del incubador en de lanzamientos, aprendió la habilidad y su primer lanzamiento, ¿qué fue lo que hizo? Buscar un experto. ¿Dónde lo buscó? Que mañana te enseñaré métodos y herramientas para buscarlo. Se fue a buscar un amigo que se dedicaba a pintar grafitis en paredes grandes. Le dijo, tío, me gusta lo que haces, ven acá para acá que te voy a lanzar. Lo saqué a David a lanzar. Su primer lanzamiento sin aparecer en cámara, sin ni siquiera tener redes sociales, David estaba detrás, le decía el experto, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Él estaba detrás de escena, siguiendo el paso a paso que había aprendido en incubador de lanzamiento. Primer lanzamiento por encima de los 3.900 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es replicable. Y entonces David no se queda ahí. Dice, joder, si es que mi plana era dejar mi trabajo. Voy a por más. Y hace un segundo lanzamiento con otro experto totalmente distinta de otra materia. Y dirás, Dani, ¿cómo es posible que, que haga un lanzamiento de una cosa y otro lanzamiento de otra? Porque es el vehículo lo que importa. Porque del mismo modo que puedes ir con un coche desde Madrid a Valencia o desde Madrid a Asturias, puedes hacer lanzamientos en cualquier tipo de nicho. Porque es el vehículo lo que importa. Y entonces David en este segundo lanzamiento dice, venga, vamos con todo. Invierte, cero. ¿Qué es lo que él hace? Aplica la estrategia de hacer lanzamientos y con este, con este experto ya no factura 3.900, ya sobrepasa los 14.000 y de esos 14.000 David no se lleva todo, no pienses que se lleva el 100% y... no ¿por qué? porque el experto es quien pone el dinero en lo que hace es llegar a un acuerdo con ese experto, hemos facturado 14.000, perfecto 25% para mí 75% para ti, tú pones todo, publicidad el dinero, publicidad, etcétera yo simplemente en el beneficio Extraigo un porcentaje. Que de hecho me ha escrito hoy, seguramente lo subo al 50%. Entonces, imagínate que loco todo, que por simplemente poner tu conocimiento a disposición del resto, puedas generar 7.000 euros limpios. Después de impuestos para ti, para tu bolsillo. Te den. Este segundo lanzamiento lo hice en el sector del trading, creo, de esto, de, la, de, la, de las finanzas. Por eso digo que siendo coproductor puedes empezar invirtiendo cero euros. Mañana lo veremos más en detalle, pero invirtiendo cero euros puedes empezar a crear tu negocio online, como ha sido el caso de David. Pero ahora bien, si tú eres de las personas que te oye, que yo tengo una idea, que voy con esta idea y que la voy a sacar hacia adelante porque sé, que, que, que esto de los lanzamientos es justo lo que me faltaba para proyectar esta idea. Bien, entonces tú eres un experto o una experta. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el experto asume la inversión. Es decir, hay que invertir en publicidad, asume la inversión. Pero también asume que el 100% de los beneficios van a ser suyos. Como por ejemplo el caso de Eva. Eva es alumna de la Primera edición del incubador de lanzamientos. Ella él apasionaba el fitness. Sí que es cierto, te confieso que hoy además lo, la, la he entrevistado. Mírate la entrevista en, en Instagram porque es, es inspiradora. Ella venía de trabajar por cuenta ajena, eh, con mamá, soltera, con un hijo. Eh, pero siempre tenía como esa espinita de me gustaría poder sacar esta cosita y fuera. me gustaría poder emprender. Crear mi negocio online. Y entonces entró a la incubadora y mientras estaba preparando su lanzamiento, fíjate qué fuerte esto, la chaman. Eva, que no vengas mañana a trabajar. O sea, pero pues si no había cogido vacaciones para el mes que viene. No, no. Que te echamos el trabajo. Qué loco? porque a tres días de hacer su lanzamiento la echan del trabajo. Y ¿sabes lo que ocurre? Que lanza invirtiendo. 433 euros facturan los 10.000 ahora bien Eva es experta Eva ha puesto esa inversión en publicidad el 100% de los beneficios ¿para quién son? para Eva por eso digo puedes empezar a crear tu negocio online invirtiendo 0 euros con la figura del coproductor o si eres una persona que dice joder yo quiero o sea, tengo el expertise sobre algo y quiero llevarme ese 100%. Sé experto, pero quiero hablarte del concepto, antes de despedirme, del interés compuesto, que básicamente es invierto, facturo, reinvierto. David, por ejemplo, que es un psicólogo que venía... Oye, pues no le iba mal con su consultilla, tratado con sus pacientes, se ganaba unos 2.500, una cosita así, al mes. ¿Qué pasa? Que llegaba a un punto donde ya estaba saturado del trabajo. Pasaba horas y horas y horas y todo lo que al principio parecía súper guay vivir de mi pasión y tantos años estudiando esto para poder ejercer, se había convertido en su cárcel. Porque era todos los días lo mismo y poco a poco se iba, se iba desganando como aquel helado que se derrite. Y entonces decidió hacer un primer lanzamiento. ¿Invierte todo lo que tenía? No, invierte mil euros. ¿Y qué ocurre? que factura 10.000. Con esos 10.000 no se compra un coche y va por, por Marbella conduciéndolo, no se compra una casa. No, aunque tampoco le daba. Lo reinvierte. Y en su próximo lanzamiento ya no invierte 1.000, ya invierte 3.000. Y ya no factura 10.000, ya factura 37.000. Y eso es el interés compuesto. Empezar poquito a poquito, poquito a poquito, reinvirtiendo en tu negocio. Entonces, de esta forma te das cuenta de que puedes alcanzar facturaciones muy grandes y muy rápidas en muy poquito tiempo porque constantemente estás poniendo más gasolina a ese coche